El tema que voy a cantar se llama de es Sodasterio y se llama música ligera. Ella durmió el calor de las masas y yo lo desperté queriendo Hace un tiempo atrás te tenías que ir y nunca sospeches las trampas del amor. Porque el amor de música ligera, nada no libra, nada más queda. Ceniza de rosas Y piensa el Un roce secreto El calor de las patas Y yo desperté Queriendo soñarlas Algún tiempo atrás pensé en inescribible Y nunca solté Las trampas del amor Nada más libra, nada más queda No le enviaré ceniza de rosas Y pienso en gritar. Gracias. <tose>